hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a qué hora estés escuchando este video. bueno eh, llegamos a la clase 314 y estamos viendo aspectos planetarios primero vemos las generalidades después en las últimas eh, cinco clases les voy a enseñar cómo interpretarlos eh, Perdón que ayer se hizo un video larguísimo y esto era un video short, pero eh, a veces no se pueden hacer más cortos. A veces puede pasar. Bien, ¿qué es un sectil? Un sectil es cuando la diferencia que hay entre el Sol y, en este caso, la Luna, o sea, entre dos planetas sectiles para cualquier planeta cuando la diferencia que hay es de 60 grados. En este caso, el Sol está a 5 grados de Capricornio. Quiere decir que cuando llegue a 5 grados de Acuario, va a estar a 30 grados. Cuando la Luna llegue a 5 grados, va a estar a 30 grados. Eso sería semisectil. Pero ya les dije que ese aspecto, no lo tomamos para cartas eh, tradicionales y cuando llega a 5 grados de Pisces está a 60 grados, 30, 60. Bien, como ustedes ven acá todavía no llegó a los 5 grados de Pisces, está a un grado 28, pero igual el... Programa marca el sectil Esto que está marcando acá es el sectil entre el sol y la luna ¿Por qué? Porque tiene una orbe, decimos, de más menos 10 grados Siempre entre el sol y la luna El orbe o la orbe eh, es de más menos 10 grados entonces, si está a 5 grados de Capricornio, quiere decir que desde los eh, 25 grados de Acuario hasta los 15 grados de Pisces va a estar en Sectil. Pero en este caso, el Sectil lo vamos a llamar Sectil creciente, ¿por qué? porque está yendo entre los 25 grados de acuario y está llegando a los 5 grados de Pisces donde serían los 60 grados exactos, entonces si movemos un poquito la luna y la hacemos llegar a 5 grados como está ahí, prácticamente a 5 grados ese sectil lo vamos a llamar sectil cerrado. Y si está pasando el sectil cerrado, lo vamos a llamar sectil decreciente. Así a todos. Entonces tenemos, cuando está yendo hacia el sectil cerrado, es creciente el aspecto. Cuando está justo a 60 grados en este caso de diferencia es cerrado y cuando está ya yéndose de la saliendo ¿sí? o sea que está a más de 60 grados para este caso entonces lo vamos a llamar sectil decreciente o sea está perdiendo fuerza ahora bien vamos a ver eh, lo mismo pero con el trígono, porque vamos a explicar el trígono, vamos a buscar un trígono, a ver, eh... no, mm -hmm. bueno, ahí podríamos estar hablando de un trígono porque no me lo marca, eh, no lo sé. No, perdón, no podemos estar hablando de un trígono ahí unos días antes. Ahora sí, vamos a estar hablando de trígono. Ay, Dios. Bueno. Eh... El trígono es cuando está a 120 grados. ¿Sí? Entonces, ahí está, ahí lo marcó. Eh, cuando está a 120 grados, un planeta del otro, sea cual sea el planeta. En este caso, nosotros lo que vamos a ver, para reforzar lo que estuvimos viendo todo el año, es entre el Sol y la Luna. Entonces, en este caso, por ejemplo, el sol está a 26 grados, de, a 21 grados, perdón, de Sagitario. Y la luna está a 21 grados de Leo. Este es un sectil cerrado. Ven que está a 30, 60, 90, 120 grados. Eso es lo que llamamos trígono. Si... Eh, tiene un orbe de más menos 10 grados. O sea que la luna entra en el grado 11 en sectil con este sol y sale en el grado 1 de virgo eh, del sectil. En este caso estamos en un sectil cerrado. Si estuviera cerrado, Anterior a, a, a los 21 grados, entre los 11 y los 21 grados, eh, para este caso específico, sería un trígono creciente. Si estuviera de este otro lado, entre los 21 grados de Leo y el, y el primer grado de Virgo, sería un trígono decreciente. Como está justo a 21 grados, es un trigono cerrado. Después vamos a ver qué significa cada una de esas cosas en los ejemplos. Pero ya vimos, sectil, ya vimos conjunción en la clase anterior. Ahora explicamos qué es un sectil y qué es un trígono. La otra cosa que me falta decirles es que el sectil puede ser unas eh, eh, energías que se apoyan entre sí, por ejemplo, entre el sol y la luna, y el trígono en general marca grandes aperturas, o sea, son energías que se abren. Bien, con esto... No voy a dar más información pues si no se me va a hacer un video larguísimo y es un video short. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días, con un nuevo video. Mañana vamos a ver eh, cuadratura y oposición. Chao, hasta mañana.